Bridgerton, Bridgerton, bueno, hago así. love Una semana más os vengo a presentar y analizar un poquito el vestuario de uno de, pues, de los grandes éxitos que estas navidades, estas pasadas navidades, ha tenido Netflix. Bridgerton es una serie situada en el 1813, en, una, pues, en la alta sociedad, que cuenta la historia sobre todo de dos familias que son vecinas, pero una realidad inventada. Esta es una adaptación de los libros de Julia Quinn, los eh, de Bridgerton. Bridgerton es vendida como un mundo paralelo, algunos hablan de fantasía, pero la fantasía para mí se crea cuando entra la magia, cuando entran criaturas inventadas, algo así como pues, eh, las fantasías clásicas que tenemos como Harry Potter o como el género de la saga de los señores de los anillos. Para mí Bridgerton está como un, entre 50 sombras de Grey como gossip girl y cualquier historia que a lo mejor pueda estar basada en la era de la regencia, ¿no? Para entender este para, para entender este vestuario tenemos que pararnos un poco y ver quién es la figurinista es el mirovnik quien ha realizado pues el vestuario de muchas de las fantasías que nosotros eh, hoy en día en los live -life action maléfica o, o la Cenicienta. vamos que es toda una experta pues en, el... en este género de fantasía de inventar cómo eh, o reinventar, eh, pues, eh, las épocas, ¿no? Esto no quiere decir que me parezca bien todo lo que hay en esta serie, pero sí que es verdad que para comprender todo esto tiene, tenemos que saber que hay unos showrunners, unos directores, y que todos ellos tienen, eh, sobre todo la fotografía también, todos ellos tienen voz y voto en, esta, en estas decisiones y en la mayoría de ocasiones, tristemente, pues se le da más prioridad a lo que vayan a comunicar o cómo se van a comunicar o cómo lo vaya a entender el espectador que a lo mejor en la precisión del vestuario o de, bueno, del arte incluso. Yo todo esto lo comparto, pero sí que es verdad que hay muchas veces en esta serie que me echan la mano a la cabeza porque son cosas muy graves. Para terminar esta pequeña introducción, eh, quiero decir que la trama me ha me resultado un poco confusa en, la, en, en muchas ocasiones. Se sostiene en un discurso moderno, en un discurso eh, que por ejemplo tenemos, tenemos música de corte eh, que nos refiere a canciones como de Aregana de Grande. Por ese lado tenemos a, a Daphne, ¿no? Y tenemos ese discurso otra vez de la mujer. Caemos en el error de que la mujer que tiene que esperar al hombre porque el hombre se da para que se dé cuenta de... En fin. Con las guerras napoleónicas empezaron la era de la regencia y, la... y del imperio. Regencia en Inglaterra e imperio en Francia. Las modas eran muy paralelas, excepto por una serie de años en los que eh, a través del canal de la mancha no se podían comunicar. La prudencia conllevaba la reducción de, del peso de la ropa exterior, que no de la ropa interior que luego os diré por qué. Los tejidos eran en su gran mayoría transparentes. Primero porque la novedad era la exaltación de la atracción sexual. La, la novedad era la atracción. La novedad... Ya que la novedad ya que la novedad era exaltar la atracción sexual y las formas del cuerpo. Y segundo, más las casetes sedas que provenían de la India debido a bloqueos que por parte de Francia e Inglaterra sobre todo, ya que ellos querían apoyarse, apoyarse en sí mismos. Por ello, el algodón y la muselina fueron uno de los principales tejidos eh, durante esta era de la Regencia. Por eso no hay que escandalizarse cuando vemos tanta pechuga en la serie, porque en la serie, a excepción de Lady Farrington, que... En fin. Por ello no hay que escandalizarse cuando vemos tanta pechuga en esta serie. Era un hecho el, el, la, la exaltación del pecho en, ese, en esa era. Sí que no me parece normal es lo de Lady Y es que esta mujer ni la silueta está bien, ni la cintura está bien, ni el maquillaje está bien, ni el pelo está bien porque el pelo no está nada bien, tiene flequillo aquí... Todo súper espeso cuando eso era totalmente al revés. En fin. Esa mujer no está bien. Pero sí que es verdad que ese vestuario nos puede ayudar a pues a hacernos una idea de lo presuntuosa que es esa mujer, ¿no? Pues ahí es donde podemos ver la diferencia entre cine y realidad. Otra cosa que me ha he hecho llevarme la mano a la cabeza y no es, por otro lado, la paleta de color, que me flipa. Es que los tejidos son muy poliésteres. Había en alguna ecuación incluso. He creído ver glitter. O sea, brillantina, purpurina. Eso no existía. El poliéster tampoco existía porque el poliéster se empezó a fabricar y se empezó a poner en vestidos en los, en los años 50. Entonces, ¿qué? Helen, chiquilla. Una de las diferencias fundamentales que vemos en, la, en esta era es pues, la subida de la cintura, ¿no? Por debajo del pecho. Y es, una, es un hecho que Helen Mirotnik tuvo muy en cuenta a la hora de, de hacer pues el vestuario, pero en muchas ocasiones esto no sucede, ni siquiera salen en la mayoría de ocasiones las cinturas fruncidas, que era algo que era habitual verlo en, tanto en plates como en, eh, como en revistas de la época. Siempre hay que recordar que la silueta de corte imperio, también llamada um, época vertical según el fit, comenzó a llevarse por una vuelta a los cánones clásicos, a una vuelta a ese amor por la naturaleza, también se la llamó época del romanticismo, eh, donde autoras de, pues, como Jane Austen, hicieron sus estragos. Y esa vuelta a los cánones clásicos, tanto romanos como griegos, como egipcios, y más eh, tarde, a partir del 1802, también tuvieron mucha influencia pues, las conquistas por parte de Francia, las conquistas de Prusia, eh, y de países más del este lo que hizo llevar a la moda pues eh, esos, esas pieles y a partir del 1810 que es cuando se hacen todas estas conquistas la forma de las faldas ya no era tan tubular sino que podíamos observar unas formas más angulares con algo de cola como vemos también en algunas ocasiones en la serie Disfrutar la naturaleza y el cuerpo natural en los que resaltaban unos pechos, brazos y piernas redondeadas era algo también bastante habitual y era una moda que se, pues, se llevaba en la época como ahora se llevan las, las modelos más esqueléticas. Y ya que lo creo bastante importante, vamos a ver cómo se vestía una mujer eh, de dentro de hacia afuera. Primero se ponía la chemise o shift que era pues, un una especie de camisón, de lino o de algodón muy fino, bueno, depende de la época, que, tenías, que tenía en algunas ocasiones eh, cortes en las axilas, que permitía la, la respiración y la protección de la ropa pues, que se pusiera eh, encima, como podría ser el corsé, ¿vale? Segundo, el petticoat. Este era como la especie del bajo vestido, ¿no? Que bien, porque el vestido era estrecho, porque no se llevaba la chemise, se llevaba este que se anudaba por delante y fruncía en algunas ocasiones y que cubría las piernas, ya que la mayoría de ocasiones las telas eran bastante transparentes. Tercero, los calzones drawers que, que empezaron a, a llevarse a partir de 1806, cosa que no era a lo mejor lo súper habitual en las mujeres, porque en algunas, algunas les resultaba bastante incómodo, pero tenemos que nombrarlos porque fueron... El comienzo de la ropa interior eh, femenina. Cuarto, los pantalones o pantaletes, que eran pues unos pantalones que sobre todo se llevaban en los meses de más abrigo y que no siempre se llevaban. Los calcetines o los stockings iban por encima de la rodilla, se ataban con una, con una cinta de raso para que, que es, para que no se bajaran. Esto, pues el cometido era abrigar y que no se viera la pierna descalza o el pie descalzo cuando llevaran las bailarinas. El corsé barra States. Por un cierto periodo de tiempo se dejaron de incluso llevar. Hasta que en el 1804, según Bucher en su, en su libro eh, La historia de la moda occidental, eh, se comenzaron a llevar otra vez. Luego os hablo más del corsé, porque eso también es algo que... Oh. Vale, vemos que he tenido que salir a la calle y que mi cara puede ser que esté hecha una mierda por el tema de la mascarilla. Welcome again. Siete. En algunas otras ocasiones se podía llevar un polisón a la altura de las axilas por detrás, en la espalda, pero ese polisón no tenía nada que ver con los aros, sino que era una especie como de salchicha eh, blandita que se ponía ese ataba debajo del pecho, lo que le daba un aspecto mucho más redondeado a la espalda y también le daba ese vuelo característico que podemos ver en, en muchos ejemplos de, pues de fashion templates o o de cualquier dibujo o pintura en el punto 8 ya pasamos al vestido que bien se podía atar por delante o por detrás y algunas veces algunas veces podían llevar botones ojales o lazadas y podían ir como os he dicho por delante o por detrás, como vemos en esta imagen se podían hacer las mangas o más cortas más largas y van pues eh, atadas al la, hombro a la, a como punto 9, como zapatos se llevaban o un zapato como de salón con muy, muy poco tacón o unas manoletinas o bailarinas que como podemos observar, en las primeras décadas, en los primeros años de este periodo, de esta era de la Regencia, eh, las puntas eran más picudas o más redondeadas y a lo largo que iban pasando los años, las puntas acabaron siendo cuadradas. Como prenda exterior y de abrigo, podíamos ver estolas o chales shows, abrigos largos y una prenda que fue muy top en aquella época eran los, las chaquetas de Spencer. Y eran unas chaquetas cortas con, de manga larga que podían tener la manga fruncida o de farol. Bien podían ir bordadas o eran como un elemento como un poco más sustentoso que el traje en sí. Y sobre todo el color que más predominaba eran los colores oscuros o colores que contrastaban con el vestido. Nuestro siguiente punto, los sombreros. Tenemos que nombrar un sombrero por excelencia que era el bonet o bonet en, en español y que no lo hemos visto en ninguna de las protagonistas. Tú haces una película de una serie de la regencia. Y no pone bonetes, eso es como ponerle, yo qué sé, eso es como no ponerle que es una pizza, vaya. Aparte de sombreros y bonetes, guantes largos y cortos, bolsitos, desaparecieron los bolsillos, los famosos para parasoles o sombrillas, que eran también muy característicos, eh, sobre todo los, los protocolos de paseo. Con las joyas me pasa exactamente igual que con los tejidos. Propia Ellen Mirovny eh, dice que los, las joyas eh, han sido fabricadas con pues, muchos mucho materiales, y uno de ellos es el los cristales de Barovsky. Casi que prefiero ver algo en lo que se repitan más vestidos, en lo que se repiten más el vestuario, porque en esta era de la regencia los vestidos se repetían. Los vestidos no... O sea, aunque tuvieran mucho dinero, los vestidos costaba hacerlos los vestidos costaba bordarlo, porque en aquella época las telas no eran bordadas, las telas no venían bordadas, las telas se tenían que bordar. Si no, nos fijamos en muchos de los plates, podemos ver esos, esas geometrías que sobre, sobre todo estaban en los bordes de los vestidos, en los bordes de las capas, muchas veces incluso en los bonetes. Y bueno, ya sabiendo cómo se viste una, una mujer en aquella época, genéricamente, porque luego existía el protocolo, el vestido de mañana, el vestido del halves, cómo se vestían los, por la tarde, cómo se vestían de gala... Sabiendo genéricamente cómo se vestía una mujer desde dentro hacia afuera voy a, voy a adentrarme un poquito más en el análisis más detallado de la serie todo esto se suma al jardín que Mirovnik ha creado. Con flores de tela, estampados, brocados versus bordados, con lentejuelas, con incluso brillantina, con perlas pequeñas, con perlas más grandes, con bordados de plata y en oro, sobre todo en los vestidos de Daphne y de Gala. Todos y cada uno de las piezas de vestuario que se han realizado para esta serie eh, se han realizado específicamente para esta serie. Y una de las empresas, una vez más, española que ha ayudado a este equipo de vestuario a realizar todos estos, todos estos. Para mí, para mí, maravillosos en muchos casos. Vestidos es Peris, Peris Costumes y nada más que tengo que darles la enhorabuena, sobre todo por todo el vestuario tan maravilloso que hacen siempre. Y también eh, lo que dice él en una de estas entrevistas, en uno de estos artículos, es que ella reforzó esa idea de dos familias, dos familias totalmente diferentes, una más, a, una más arriba que la otra en, la, en, en esta escala social, que eran los Bridgerton, y los Federington. Al Farrington, por ejemplo, los vemos llenos de flores y estampados excesivos en contraposición a los Bridgerton en los que vemos unos estampados, unos colores mucho más refinados, menos excesivos y más sutiles, dando a entender que los Fedrington quizás quieran, quieran meterse ¿no? eh, llamando la atención en ese escalafón social y ir subiendo. Creo motivos florales a partir de piedras de Swarovski de bordados, de capas de tela sabiendo que las telas en, en aquella época eran transparentes eh, puso flores entre medio de la tela que supongo que sería una muselina y la seda dando ese juego de volúmenes que tan característico de la serie. Otra cosa que me, me llamó mucho la atención y le doy las gracias a Period Corset, ella comentaba que los estampados de muchas de las flores, sobre todo de la parte de Federington, le recordaban a las, a las paredes del Royal Pavilion de Brighton y ella misma puso una comparativa. Muchos estampados son muy parecidos y si lo han hecho a sabiendas, pues es algo bastante guay y si no, es una casualidad bastante chula, vaya. Y bueno... Tema corsé. Vale, creo que este tema está bastante hablado, sobre todo por los por los más entendidos en la historia de la moda, e incluso por médicos. Y es que el corset, sobre todo en esta época, no era dañino. Y lo primero que hacen en esta serie es... Tiene una escena, una apretándose el corsé, la otra que se desmaya, eh, y todo por el tema del corsé, y el mal del corsé es muy malo, y me cago en el corsé, y el corsé no, el corsé. Lo primero que no era corsé era este Y lo segundo, como os he dejado entrever antes, jamás se llevaba con la piel desnuda, ¿vale? Es decir, como hemos visto antes, se ponía una chemise, un petticoat, y luego se ponía... El maldito corsé, o stays, que es como se llamaba en aquella época. Y otra cosa que me llama la atención también mucho y es que los hombres también llevaban corsé. Los hombres llevaban un corsé exactamente igual que el de las mujeres para sujetar la postura. ¿Habéis visto alguna vez una película o una serie, un proyecto audio audiovisual, en, lo, en los que se muestre el corsé en el hombre? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios y lo comentamos y así también aprendo yo de vosotros. Y bueno, como os he dicho antes, a finales del siglo XVIII los corsés se dejaron de llevar. Eh, sobre todo en Inglaterra y no fue hasta principios del siglo XIX, eh, concretamente en 1804, que fue cuando reaparecieron. Reaparecieron mucho más cortos con ese corte de imperio y eran mucho más ligeros. En muchas ocasiones también se llevaban largos porque bueno, se podían eh, variar y en algunas ocasiones se podía llevar el, la vara de madera que sí que corregía la postura, que es así que la vemos por así. Un dato que me he encontrado con él y que yo no tenía ni idea era que la Reina Charlotte, que es en la que se basa la serie, tenía antecedentes afro-portugueses y, y que puede ser que ese dato pues influyera también en, en, en el resto de la serie, en la, en, pues en esa narrativa. Otra característica que vemos bastante evidente en la serie con respecto a la Reina Charlotte es que viste una moda entre 1770... Eh, con cosas del 50 con pelucas que ni siquiera yo creo que existen la reina Charlotte existió eh, creo que murió en el 1818 o 19 o algo así y claro, ella fue avanzando con respecto a la moda ella cuando era mayor ella llevaba la moda de la regencia entonces no me cuadra mucho creo que han cogido cosas y bueno han ido ahí haciendo una mezcla creo que está guay por un lado eh, haber cogido a la reina Charlotte y haber la ha puesto con una moda muy diferente. Uno porque en la época de la regencia la corte seguía llevando la moda del 18, seguía llevando la crinolina, seguía llevando las, an las faldas anchas. Pero todo eso lo mezclaban con la moda de la regencia. Es decir... Salían cosas raras, pero no era la moda del 1770. También sabemos que, los, que muchas veces los, los personajes que son como de, de edad más avanzada o personajes mayores, sí que podemos eh, caracterizarlos con, con trajes de otras épocas o con los trajes de su juventud. Pero es que esta reina, si se hubiera quedado en la época del 1770, ella hubiera sido... No sé, súper pequeña. ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? No sé. Lo que sí que sabemos es que esta moda se extinguió en el 1820 cuando Jorge IV entró al poder. Otra característica fundamental de esta serie, creo que tanto yo como vosotros mmm, os habéis dado cuenta, son los peinados. ¿A quién no le ha llamado la atención? Ese peinado de la reina Charlotte a lo afro. Tenemos desde peinados de Cresida Powder de la reina Charlotte, la madre, Lady Ber federington con ese look, con ese flequillazo que no sé de dónde ha salido. Hasta terminar con Daphne, la protagonista, junto con Marina Thompson. En los que el propio Mark Elliott dijo que se había inspirado en el peinado de Audrey Hepburn en Guerra y Paz. Pero si nos fijamos en la precisión, ninguno está bien porque los peinados en aquella época eran todos recogidos... Todos eran recogidos y o bien con tirabuzones que caían, flequillo, de menos a más, pero siempre recogido. Como he dicho antes, sí que hay cosas que... Eh, para mí se han quedado como a la mitad, ¿no? Y es en esa silueta que está poco lograda en algunas ocasiones y en otras también como en Eloise, ya que a pesar de siempre llevar el pelo suelto o tocados algo contemporáneos, sí que lleva la etiqueta de día y de fiesta, ya que era poco probable que una chica de alta alcurnia llevara siempre escotes desde que se levanta. Se solía llevar una Spencer, sobre todo si salías fuera, o una chemisette, como esa que os muestro... Es como una especie de babero que se metía por dentro, de las, por dentro del vestido y tapabas un poco ese escote que, pues que en muchas ocasiones no se debía demostrar. También vemos a Daphne vestir muchas capas, eh, sobre todo cuando se casa. Prenda que, como os he dicho también antes, eh, era bastante, bastante común. Tengo que decir que la paleta de color es de lo que más me gusta en la serie, ya que cada color contrasta muy bien con... Con esa personalidad de ese personaje. En contraposición, claro está, con lo, los colores que se llevaban en aquella, en aquella era, que eran mayoritariamente blancos. Pero aunque los colores claros y los colores blancos se llevaban la palma, entre la burguesía o entre la alta sociedad siempre se ha llevado, siempre se ha querido colores vibrantes, como podemos ver en todos estos ejemplos. Colores que signifiquen esa, esa riqueza que ellos tenían, ¿no? Pues como eran los colores verdes, los colores rojos. Lo que sí, que no se llevaba para nada, eran los colores fluorescentes, los amarillos demasiado vivos, nada de rosas magentas, todos esos colores no existían, no existían porque no se podían hacer, no se podía tintar, todo eran tintes naturales. Y aquí es donde os puedo decir que a pesar de todo este lío, todo este lío de vestuarios, de nada, de que nada tiene su lío, todo tal, tiene sentido, tiene sentido. Porque a pesar de todo eso, es una realidad inventada, es una realidad fantástica, aunque yo no lo considere fantástico. Como el hablar de ciertos temas que son de actualidad, el, ellos lo, lo que han querido conseguir, han querido acercarte la, la era de la regencia a temas actuales, a que el espectador se quede en la pantalla, a que el espectador no se aburra, no olvidemos que hay gente de color... Que, las, que muchas de las mujeres como Eloís son mujeres independientes y que aunque hayamos visto esto en algunas como en Orgullo y Prejuicio con Elizabeth Bennet no era lo no era lo habitual no era lo habitual ver a las mujeres decir que no a hombres eh, no era habitual eh, sobre todo cuando estamos escuchando un tema de Billie Eilish o un tema de Ariana Grande y al fin y al cabo ver personajes en los que sí, son de otra época pero a lo mejor yo me podría sentir identificada por lo que sí, en resumen y a pesar de todo el lío y las manos en la cabeza me ha encantado este vestuario me parece una apuesta súper arriesgada me parece un trabajo increíble por parte de un equipo increíble espero con ansia la segunda temporada a ver qué, qué nos cuentan y a ver qué dicen de Lady Whistledown y nada, hasta aquí mi aportación de la edad de la regencia eh, y de esta serie que tanta, tanto éxito está teniendo entre jóvenes y no tan jóvenes Como siempre no os olvidéis de suscribiros a mi canal dale a me gusta por favor porque estos vídeos necesitan mucho apoyo Sobre todo al principio, estos vídeos tienen muchísimo trabajo detrás Y si os gusta por favor os pido que os suscribáis Y nada, nos vemos la próxima semana Un saludo